Estoy aquí, esperando que aparezca Que la puerta se abra Y que ella aparezca Y es que ella está muy tan radiante Que todos quieren salir con ella Que todos quieren bailar Luz, es una estrella, es formidable y alucinante su flujo. Como me gustaría ir al baile con ella, probé y envié un mensaje a su teléfono. Contestó y me dije que sí, bailaría conmigo. Y ahora estoy aquí, esperando que aparezca la puerta la se, abra, se abra Y que ella, que ella aparezca Y llevo esperando y yo más de una hora ¿Y qué puedo hacer yo ahora? Si no viene me sentiré muy fracasado Yo solo quiero vivir a su lado. Mi corazón late a más de mil en la hora Pensé que ya no vendría Había dicho que sí a mi mensaje Y ya hace dos días Que espero aquí y ahora Y ahora estoy aquí Esperando que aparezca Que la puerta se abra